La asesoría jurídica de CNT Córdoba es una herramienta que apoya y da servicio a la acción directa del sindicato, que es la base fundamental de la CNT. ¿Pero qué es la acción directa en un sindicato como CNT? La acción directa busca la resolución de los conflictos laborales por los propios trabajadores y trabajadoras implicados en ellos, tanto frente a las empresas como frente a la administración. Por lo tanto, la acción directa requiere de la participación, el protagonismo y el poder de decisión de los trabajadores y trabajadoras. Exacto. La acción directa busca el apoyo mutuo y la solidaridad de todo el sindicato. Algunas formas que toma la acción directa son la huelga. Es la principal herramienta sindical de lucha y trata de conseguir que la empresa ceda las reivindicaciones de los trabajadores mediante la paralización del proceso de trabajo. El boicot y el label Es una herramienta basada en el llamamiento a no consumir en el primer caso o consumir preferentemente en el segundo productos en función del grado de cumplimiento de las reivindicaciones obreras en las empresas. El sabotaje Busca interferir y perjudicar el funcionamiento de las empresas para conseguir las demandas de los trabajadores y trabajadoras. La movilización en la calle. En sus diversas formas, tales como manifestaciones, cortes de la vía pública, piquetes informativos o reparto de información. Todo esto encaminado a presionar a la empresa para que aseta nuestra demanda. Las campañas de comunicación, en medios, redes sociales, etc. También buscan presionar a la empresa y conseguir reivindicaciones. Ah, y la ocupación de empresas, viviendas y otros espacios para su autogestión es una de las mayores presiones de la acción directa. La acción directa consiste en multitud de medidas que tienen por objeto invertir la relación de fuerza que existe entre la patronal o la administración y los trabajadores. Para nosotros y nosotras, en CNT, lo principal es que seas protagonista en la lucha por tus reivindicaciones y aspiraciones. Tomemos el poder colectivamente mediante la acción directa utilicemos el apoyo mutuo y la solidaridad del sindicato para reivindicar nuestros derechos laborales. Para practicar la acción directa, necesitamos conocer y dominar las herramientas legales para saber cómo utilizarlas y cómo desobedecerlas llegado el momento. Y ese es el papel de la asesoría jurídica. Esperamos que tras este vídeo conozcas algo más sobre la acción directa, la piedra angular de la lucha sindical de la CNT y que te animes a investigar sobre ella y a utilizarla sin miedo. Y a compartir este vídeo en tus redes sociales, comentar si te apetece y suscribirte para ver más vídeos de audiovisuales en ET Córdoba. Hasta el próximo capítulo. ¡Salud! ¡Salud!